¿Dónde vas tú detrás de Momo? ¿Eh? Mira cómo tenéis todo. Aquí va el Momo. Está jugando con ella. ¿Qué? Momo. Momo y Violeta. ¿Está como tú? Momo. Ay, que te levanta. Ay, ay, ay, ay, ay. Momo se va. Momo se va. Violeta, se va, Momo. Te vas con él. Hola, adiós. Adiós. Adiós. Flipando. ¡Ay, momito! ¡Qué guapo, momito! ¡Qué guapo, momito, eh! Hoy no sé yo si mamá está muy convencido de esto. Oye, ¿qué haces? Se fue, mamá. Se fue mamá. ¿Lo encontraste? ¿Le encontraste? Qué bien que le encontraste Violeta. Qué bien que le encontraste, Violeta, Violeta, Violeta, aquí.